Estamos en la recta final del mes de febrero y nos encanta poder compartir y transmitir en vivo y en directo desde TikTok. Puerto Vallarta. Hoy es un viernes de qué hacer en Vallarta y nos fascina también poderles compartir que hay muchas actividades que podemos realizar. Por lo pronto aquí a mi lado derecho se encuentran ya algunos niños que están aprovechando y disfrutando del servicio de ludoteca y asesoría con clases en línea incluso también para todos aquellos papás que por supuesto tienen que cumplir con sus actividades profesionales y empresariales pero también quieren tener a sus niños en un muy buen cuidado y resguardo. Tiki Tito les está ofreciendo este servicio eh, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ahora también anunciando, bueno, pues ya la apertura de su servicio para eventos, obvio, con cupo limitado, hay que pedir informes ahorita por lo pronto me dicen que ya agenda llena en el mes de febrero así que vayan pidiendo informes a Tikititok y si ustedes se preguntan en dónde se encuentra Titok, están en Plaza Punto Banderas exactamente entre el aeropuerto y Plaza Marina aquí se encuentra Tikititok en el primer nivel en la planta alta, aquí los van a encontrar, y bueno también me encanta la idea de anunciarles que Hoy viernes y sábado se retoman los viernes y sábado de mariachi en Las Viudas de Zapata. Así que amigos, si están buscando desestresarse, desaburrirse, cantar en un lugar además completamente abierto, lo cual también es pues muy conveniente dado que tenemos que estar teniendo todos los cuidados y protocolos, así que es un lugar perfecto para divertirse, pasarlo muy bien en familia, abierto desde la una de la tarde, no solamente es mariachi, música y, y bebidas muy mexicanas o coctelería mexicana, también es deliciosa comida mexicana desde la una de la tarde, ellos se encuentran ubicados en, en lo que es eh, la plaza en frente de en parota center, la plaza que se encuentra enfrente de Mangos, de la biblioteca Los Mangos, ahí se encuentran las viudas de Zapata, y también nuestros amigos de vinoteca México, a propósito continúan con promociones con descuentos, para todos ustedes, para terminar este lo que resta del mes de febrero, seguir celebrando el mes del amor y la amistad, y bueno si quieren practicar un deporte medio extremo y sobre todo extremo por el clima porque quién se podría imaginar que tendríamos pista de hielo en la playa Island Beach Puerto Vallarta está abierto desde las 11 de la mañana pero a partir de las 3 de la tarde también tienen un servicio de mar que van a encontrar afuera muchas chicas emprendedoras que están ofreciendo chicas y chicos que están ofreciendo sus productos, sus servicios eh, comida eh, accesorios, ropa y Island Beach, Puerto Vallarta, van a tener ustedes la oportunidad de patinar una hora, eh, 130 pesos, media hora, 80 pesos, les incluyen los patines, les incluye la instrucción. Aprovechen porque realmente son precios muy accesibles de promoción, de apertura, o sea, ahora sí que por 130 pesos una hora, patines incluidos, instructor incluido, y algo que ha sido maravilloso es que desde los más pequeñitos, todos ya están patinando allí en Island Beach, Puerto Vallarta. Así que los invitamos para que vayan ahí. También Marely, Beauty eh, Body and Perfect. Bueno, bueno, ellos están también con todo lo que son su servicio de aparatología para que ustedes puedan de esta manera, pues ya ir así como esculpiendo el cuerpo, si están haciendo ejercicio, si no están haciendo ejercicio, tiene promociones para todos ustedes, y bueno, en la parte de aquí abajo de este video, si ustedes recorren eh, las historias de Facebook a través de Radio Switch, van a encontrar todas las promociones de Marelli Body and Perfect, y también Rumors Hair Salón Puerto Vallarta con promociones para ustedes, para que Tengan un cabello sano, largo, bonito. Rumors Hair Salón con promociones de tratamiento de queratina, nano queratina. Desde 990 pesos, ellos están ubicados en Plaza Caracol, su Plaza Amiga. Y bueno, también, por supuesto, Vallarta Fitness, ya las últimas promociones del mes de febrero. Si no las aprovechan ahora para que cumplan esos objetivos de inicio de año, pues cuando, amigos, lo van a hacer. Así que bueno, esto y muchísimo más aquí en Tiquitito. ¿Quieren saludar? Vengan para acá a ver pueden saludar así desde lejitos no les acerco el micrófono por, porque no tenemos el cubrebocas pero vamos a quedarnos así saludando y digan adiós a ver acá pueden saludar adiós desde Tiquitito que hacer en vallarta a través de radio switch nos despedimos ¡Eh!